Hola, ahora sí. Hola. Pues bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por invitarme. Para mí es un honor estar aquí en el Free Culture Forum, que he seguido durante años y que creo que representa una de las puntas del pensamiento abierto en, en España. ¿no? Y bueno, voy a intentar... El título hablaba mucho de Bitcoin y de las monedas sociales en España cuando me puse a trabajar sobre ello... ...le da un enfoque ligeramente diferente... ...vamos a hablar de Bitcoin y podemos hablar todo el debate... ...pero me ha interesado más... ...pensar sobre las monedas en esta nueva economía colaborativa... ...que está surgiendo, qué función tiene la moneda... ...y qué tipos de monedas... ...y por qué surgen las que están surgiendo... ...y cuáles podemos esperar que surjan. Lo que estamos viendo todos... ...es el nacimiento de una nueva forma de organización... ...de la organización en red, lo estamos viendo en la política... ...lo estábamos viendo en el periodismo antes... Lo estábamos viendo en los datos, lo estamos viendo en todas partes. En la economía, básicamente una economía se, con, se construye por la combinación de capital, de trabajo y de recursos. ¿eh? Determinadas, pues la economía industrial que conocemos es muy intensiva en capital, exige un trabajo a priori no muy desarrollado, puede ser de mono azul o buena parte puede ser de mono azul de 9 a 5 y consume básicamente recursos materiales y eh, gestiona básicamente la escasez. ...creo que están cambiando los tres... ...el itinerario que os propongo es hablar primero de cómo estamos cambiando las personas... ...el trabajo... ...cómo estamos construyendo recursos de otra manera... ...y a partir de ahí ver qué papel le queda al dinero y a qué tipo de dineros les queda un papel... ...lo primero es que las personas aquí en España vivimos pues en, en el asilo del mundo... ...somos mayores y la, la demografía no aumenta pero el mundo sí... ...y ser conscientes de que lo que estamos viviendo está pasando en un mundo que es joven, que está educado, que está interconectado. Y estos jóvenes, son los jóvenes de espíritu, independientemente de la edad, se proponen y han aprendido a hacer cosas en otra escala... ...no solo en la escala local, como vamos a ver, con otras capacidades organizativas, eh, por ejemplo, Swarmbrides de ritz ...con esta capacidad de enjamblarse, que alguien nombraba ayer... ...y con un nuevo nivel de ambición, hay gente proponiéndose cosas muy ambiciosas... ...como la gente de Open Source Ecology, que propone y está fabricando 40 máquinas en abierto... ...que permiten crece, crear civilización desde cero en cualquier lugar. La primera es una máquina que recoge tierra y hace ladrillos. Cuando llevamos al trabajo hay este nuevo agente económico... ...que de momento llamamos el ciudadano colaborativo, igual de aquí dos años se llama de otra manera... ...pero es esta persona, como somos la mayoría de nosotros... ...que disponemos de nuestros bienes, de nuestras capacidades intelectuales... ...de nuestros conocimientos, de nuestros datos, de todo a voluntad. Es decir, a veces gratis, cuando contribuyes a una comunidad... ...a veces a cambio de una moneda alternativa o de una moneda social... ...a veces por dinero de verdad, a veces a cambio de tiempo. Dispones de ello a voluntad y en confianza. ¿Qué me interesa aquí? Me interesa aquí destacar esta actitud de... El ciudadano colaborativo activa su, todas sus capacidades. De hecho, hay mucha gente haciendo cosas con más valor, con más interés en su tiempo libre que en el tiempo que vende. Nos ha puesto esta mañana Karma, por ejemplo, el ejemplo de la periodista que gana un, per, un premio de periodismo de datos trabajando en un medio ¿eh? donde no se hace. O si pensamos, por ejemplo, que la Wikipedia se ha hecho con el 2% del tiempo. ...que gastan los americanos en ver la tele un año. Es lo que Klein llama el surplus cognitivo, la capacidad sobrante que tiene esta sociedad. Y esta es una sociedad donde empezamos a ver que eh, la propiedad se complementa con el acceso... No, es, no podemos disponer de las cosas y no solo poseerlas y que el trabajo se complementa con la ocupación, que tener trabajo está bien, pero cuando el paro es estructural y le alcanza a la mitad, por, a la mitad de los jóvenes o al 27% de la población activa, quiere decir que la ocupación, lo que vas haciendo mientras, como mostramos en parados inquietos, por ejemplo, empieza a ser muy relevante. Este nuevo ciudadano que atenta a todo, atenta a, la, a una constitución para, para entendernos basar en la propiedad y en el trabajo como valores fundamentales, queda un poco fuera de, del marco legal. Es, ni, ni es autónomo, ni es una empresa, ni es un trabajador, es alguien que utiliza lo que tiene. Y hemos aprendido en cuanto a los recursos que a nivel general hay muchos bits disponibles y, poco, y poca materia, poco petróleo, poco, poco coltán, pocos árboles, poco de lo material, pero mucho. Y hemos aprendido a organizarnos de tal manera que podemos producir abundancia inmaterial, entendemos abundancia inmaterial, por ejemplo, Wikipedia, es decir, esa abundancia de conocimiento ¿eh? disponible por todos, sin perdón ni permiso, o una cierta abundancia relativa que nos permite hacer más con menos, por ejemplo, intercambiando apartamentos o compartiendo viajes en coche o todo este sector de la economía colaborativa. Con lo cual, lo que hemos visto es que cambia el trabajo, porque cambia el sujeto trabajador, es un agente económico nuevo, y cambian los modos de organización y cambian los resultados de esta propia organización. A partir de aquí, lo que vemos es que lo propietario, o en este caso lo centralizado, el dinero centralizado que emite una institución... ...no es necesariamente mejor ni más eficiente que lo compartido o lo distribuido. Y esta es la paradoja en nuestro tiempo. Nos lo estamos encontrando en todos los ámbitos. Nos lo encontramos en el conocimiento cuando Wikipedia desplaza en carta en solo tres años de vida. Nos lo encontramos en la investigación cuando ya el 51% de los artículos científicos son en open access. Estamos viendo como este nuevo modo de producción... Yo no diría tanto que está en guerra, pero desplaza porque disuelve, porque es más eficiente a modos de producción más convencionales. A partir de aquí, en esta nueva economía, la confianza es la nueva divisa. Lo que estamos haciendo entre los ciudadanos y lo que de alguna manera apuntó la primera Rachel Bosman, la, la escritora de What's Mine Is Yours, es que la confianza es la divisa de esta nueva economía colaborativa. Y a mí lo que me ha interesado... Es ver qué tipos de monedas y qué tipos de confianzas estamos depositando, porque eso me parece que nos van a dar pistas para que todo este nuevo sistema económico, capital, nuevo trabajo, nuevos recursos, enganchen. Entonces, la pregunta es, ¿qué monedas para que este ciudadano colaborativo pueda intercambiar y pueda tener iniciativa? ¿Eh? Lo que estamos creando, lo que el sistema va a crear, lo que nos vemos obligados a impulsar son monedas… ...que impulsen el intercambio y la iniciativa de los ciudadanos colaborativos. ¿Y en qué fuentes de confianza? Porque hasta la fecha las fuentes de confianza convencionales, las instituciones, los estados, los gobiernos... ...se están mostrando lentos, por decirlo de alguna manera, en responder a este reto. Intercambiar. Vamos a empezar por intercambiar... Pues un ejemplo que era Bitcoin, el que daba título a la conferencia que presuntamente, ¿eh? a la intervención que presuntamente iba a hacer, es confianza en lo abierto. ¿Eh? ¿Cómo puede ser que tantas personas, y ya no solo personas, pero Walmart incluido, o <coughs> eh, negocios de verdad, para entendernos incluidos, depositen en confianza en algo? Leía ahora mismo un inversor japonés que solo confiaba en lo material, en el oro y en la plata, y en Bitcoin. ¿Eh? Lo abierto, lo que es transparente, lo que está disponible para todos, lo que puedes examinar el código y donde la trampa es imposible, eh, técnicamente siempre habrá un hacker igual, pero se sabrá que se habrá cambiado porque se trabaja con libros abiertos, es una nueva fuente de confianza. Hemos visto lo que, lo que está pasando con, con Bitcoin, aunque cada semana hay noticias nuevas, pero yo creo que hasta Bloomberg declara... Eh, no sé muy bien cómo funciona, pero funciona, ¿eh? hasta el punto de que algunas sociedades de inversión empiezan a, a plantearse trabajar con bitcoins o por lo menos estar atentos, lo que está claro es que lo abierto, lo transparente, es una fuente de confianza. Y que las monedas alternativas, hay otras como replay, como Freecoin, variedades, el propio código de Bitcoin es abierto, con lo cual si alguien tiene la idea aquí de crear una moneda, lo tiene todo hecho para empezar a crearla, lo importante es que lo abierto… Es una nueva de las fuentes de confianza. Para intercambiar, y vamos a hablar de intercambiar y de invertir, de este facilitar que este ciudadano colaborativo tenga liquidez en aquello que quiere intercambiar o tenga la capacidad de juntar recursos para empezar algo, para invertir o para emprender algo, segunda fuente es la confianza en lo colectivo. Las monedas sociales, de las cuales Estefan nos hablará más tarde, las monedas sociales, y las monedas locales, las monedas con intención o las monedas adscritas a un territorio, lo que nos están diciendo es que hay suficiente confianza colectiva para que ese colectivo, el Puma, por ejemplo, hay un documental buenísimo de Televisión Española de la 2, de documentos de la 2 sobre monedas alternativas, funciona con una libreta. Es decir, luego claro que hay tecnología para cerrar las cuentas y demás, pero tú vas con una libreta. Es decir, la confianza está en lo colectivo y es lo que podríamos llamar, ...las monedas complementarias. Monedas complementarias también, porque lo que hemos aprendido es que durante la época o el paradigma, si queréis, industrial, la eficiencia era, la escala era lo dominador, cuanto más grande mejor... A costa de asumir ciertos riesgos, tú puedes hacer una fábrica muy eficaz o muy eficiente, una fábrica de tornillos, hasta el punto donde si se te atasca un tornillo, igual has de desmontar todas las máquinas durante 24 horas. ¿Eh? Sacrificamos muchas cosas. Cuando una misma función en un sistema no la hace uno, como el euro, para entendernos, sino que lo hacen varios, lo que permite es balancear en cualquier momento. La función, por ejemplo, que lleva haciendo durante 50 años el WIR en Suiza. Cuando el flanco suizo va bien, el WIR se estanca. Cuando el flanco suizo tiembla, el WIR empieza a crecer porque es la moneda de reserva. Tener más de una moneda es más sano para el conjunto del sistema. Tercera fuente de confianza es la confianza entre pares, la confianza entre, entre, entre personas, el ejemplo que conocemos todos son los bancos de tiempo, os presento un mapa de vivir sin empleo, otra vez Estefan nos hablará más en profundidad de los bancos de tiempo, me parece que el mecanismo, lo conocemos todos, tú intercambias tiempo con otro, tienen sus problemas, pero ya hablaremos luego. Y aquí la solución es directamente sin moneda, es decir, ni siquiera hay una cierta contabilidad del tiempo que se intercambia, pero la unidad monetaria ya ni hace falta. Con lo cual hemos visto tres maneras de intercambiar. Vamos a ver la otra función, que es, es decir, intercambiar está bien, pero de alguna manera te exige tener algo para empezar, para presentarte en el mercado. ¿Eh? Aunque los bancos de tiempo, las monedas sociales, animan a cualquiera. ¿eh? En Bitcoin también puedes dejar tu ordenador intentando hacer minería hasta que consigue generar una fracción o una moneda entera. ¿Vale? Vamos a ver... ...la segunda capacidad, que yo creo que es importante... ...porque intercambiar está bien... ...pero es importante que la gente tenga capacidad de iniciar iniciativas... ...o de, pro, o pro, o de poner en marcha iniciativas que eh, exijan un mínimo de capital... ...un mínimo de capital, de exijan invertir... ...invertir viene básicamente de darle la vuelta, darle la vuelta al tiempo... ...es recoger la cosecha, anticipar la cosecha... ...y ser capaz de sembrar la cosecha antes de empezar todo el ciclo. Bien, uno de los ejemplos más interesantes es Sensórica. Sensórica es un agente que fabrica una comunidad. Ellos le llaman otra vez eh, una comunidad de valor abierto, formada por personas, por empresas, por plataformas. ...que otra vez la confianza se deposita en lo abierto. Hay un libro abierto donde cada uno, de alguna manera online, va viendo qué contribuciones... ...todas las contribuciones son públicas, todas las contribuciones se valoran... ...y del valor generado de eso se reparte ¿eh? entre los que han participado. Uno, otro ejemplo que conocemos todos o que probablemente conozcamos bastantes... ...es Quirky, esta comunidad de diseñadores donde el que genera la idea de un producto... ...recibe un porcentaje del valor del producto final... ...el que aporta el diseño otro... ...el que hace la investigación o da el nombre... Y ...esto ya está prerepartido ...y entonces tú puedes de alguna manera invertir... ...si el sistema está abierto... ...si el sistema es público... ...si todo el mundo puede ver... ...es otra fuente de confianza... ...para empezar cosas. Pues <coughs> invertir de nuevo... ...con confianza en lo participativo... ...con confianza en lo colectivo... Tenemos en Cataluña cooperativas como COP57 y todo el sistema financiero asociado de finanzas éticas donde tú puedes elegir ahorrar, que es el reverso de invertir, para que haya inversión, a haber un ahorro de cierto tipo, puedes ahorrar. Sabiendo que tus proyectos o los proyectos a los cuales va destinado el dinero son proyectos que cumplen con unas normas éticas o con unas normas de sostenibilidad que toda la comunidad, como están organizados como cooperativa y cada uno tiene un voto, en la cual tú tienes voz y voto en hacia dónde se dirigen las cosas. Aquí vemos que tenemos confianza en un sistema, tenemos confianza en sistemas que permiten que cada uno de los que está apostando, en este caso ahorrando en este sistema, tenga voz y voto. ...en hacia dónde van las cosas. Tenemos confianza otra vez en lo colectivo... ...y hemos aprendido a invertir en a través del crowdfunding... ...en reunir capital suficiente para iniciar un proyecto... ...buscando la confianza no de un inversor o inversora... ...vamos a decir discreto, una persona, una organización... ...esa retaíla de ir con el dossier debajo del brazo... ...no, como pidiendo permiso... ...para realizar lo que te propone realizar... sino hemos encontrado otra fuente de confianza... ...que es la confianza colectiva... ...en vez de hablar con 40 personas... ...hablas con 4.000... ...y en vez de buscar a cuatro, ...estás buscando probablemente 400... ...pero lo que hemos aprendido también... ...es a reunir confianza... ...a reunir confianza colectiva... ...para dotar a este ciudadano colaborativo... ...de la capacidad de invertir. Por último... ...penúltimo, perdón... ...también... En la faceta de inversión, tal como hemos visto en la faceta de intercambio, nos encontramos con la confianza entre paros. Eh, sites como Lending Club, como Kiva o como Comunidad en España, lo que permiten es hacer préstamos entre pares, préstamos entre personas. Ya no estás dando tu dinero a una entidad tradicional que la distribuye según sus prioridades de gestión, y hemos visto que a veces son colocarte en preferentes, sino... ...que eh, se lo asignas a una persona con la cual tienes posibilidad de examinar su track record... ...de examinar el proyecto que te presenta o los deseos, de saber quién es esa persona, cómo funciona en concreto. La derivada de esto ¿sí? es algo que está surgiendo ahora, que es fuentes de confianza basadas en la reputación, como Lendo donde, eh, lo digo a, a modo de anécdota, me parece que es menos sustancial, pero me parece que nos apunta a esas nuevas, de nuevas formas de confianza, nuevas fuentes de confianza que estamos viendo para este dinero colaborativo, donde para darte tu ranking de crédito, si eres eh, alguien a quien se le puede dar dinero o no, se utiliza en buena parte eh, la cantidad, la calidad y las recomendaciones que puedas tener en las redes sociales. La idea que os quería transmitir es que, como se ha visto en mesas anteriores, está cambiando todo, y todo es todo, está cambiando la política, la economía, está cambiando todo, que está cambiando la economía en su conjunto, no solo el dinero, y que el dinero que nos estamos encontrando es básicamente un dinero que bebe de otras fuentes de confianza. Y esta es quizás la conversación que más me interesaría tener. Y de alguna manera, para acabar, yo diría... Son estas como las nuevas monedas de curso social, es decir, frente a las monedas de curso legal, son estas las nuevas monedas de curso social, son estas las nuevas maneras de, que hemos encontrado como sociedad distribuida para intercambiar, para intercambiarnos y, y para invertir, y esas tres fuentes de, de, de confianza que me parece que son transversales a lo que está pasando en el dinero para lo que está pasando también en las otras esferas que estamos contemplando aquí. La confianza en lo abierto, la confianza en aquello que puedes examinar hasta el fondo, la confianza de aquello que si es electrónico dispones del código fuente, como en Bitcoin, o si es una serie de intercambios, disco, dispones de todo el historial de intercambio y puedes validar que cada contribución fue hecha en cada, en cada momento, la confianza en lo abierto y en lo transparente. Primer pilar de confianza con capacidad de... Desarrollo universal. Estamos viendo cómo Bitcoin eh, puede llegar a situarse, conceptualmente al menos, encima del euro del dólar del yen y puede servir de intercambio entre todos. Ripple, de hecho, aspira a hacer esto mismo. Segunda fuente de confianza, la confianza colectiva, la confianza en lo próximo, la confianza que se tiene dentro de un mercado social o con una moneda social, la confianza que se tiene dentro de una comunidad como el ahorro cooperativo o este tipo de organizaciones. Y la tercera fuente de confianza es la confianza que nos tenemos los pares, que nos tenemos los ciudadanos entre nosotros, que nos permite hacer intercambios en los bancos de tiempo o nos permite prestarnos dineros a través de estas nuevas organizaciones que están surgiendo. Muchas gracias luego debatimos. Quizás para no repetir debate hacemos que hable primero Stefan, si ¿os no, parece? Bien. Y luego hacemos preguntas conjuntas, a menos que haya alguna pregunta urgente ahora. Vale, pues hacemos así. Sí, sí, ya está. Ah, vale, ¿lo has dicho? Bueno, eh, buenos días. Me llamo Stefan. Eh, soy parte de la cooperativa integral catalana de la Ecoshaja de Barcelona y también de Barcelona en Transición. Y hago ese, ese taller de moneda local cada lunes en Auries. O sea que cuando ahora no entendéis todo, estáis invitados eh, cada, lunes de, cada lunes de 11 a, a 1 ya social, que es un centro autogestionado en la, en la uh, calle Sardegna ...muy cerca de, de la Sagrada Familia. Quiero hablar de la moneda social en, en Cataluña... Eh, ...su funcionamiento, debilidades y fortalezas. Y el... ...lo que me he propuesto son las tres cosas, antes de hablar de la moneda... Eh, ...me gustaría hablar un poco del sistema monetario convencional... ...para explicar los problemas que tenemos y la necesidad de la moneda social... ...y en la tercera parte explicar un poco la moneda que, la, el software que usamos... ...que es el CES, el Community Exchange System... ...que es una herramienta para participar en la moneda social... Y si todavía queda tiempo, uh, explicar el Cyclos, que es la segunda plataforma uh, para una moneda local, que también ex, uh, existe aquí en Barcelona, como uh, mercado. Social. Esta sí es uh, software abierta, abierto. Muy bien. El, para entender el sistema monetario convencional, todo el dinero que fluye uh, está emitido uh, por bancos, en forma de créditos y emitido con intereses y todo este dinero también vuelve al banco. ¿Vale? Los créditos, eh, los bancos dan créditos a, a personas privadas, a empresas y a estados eh, nacionales. Eh, lo que más les gusta a los bancos es eh, dar créditos a estados nacionales porque allí no tienen que tener ninguna retención. Eh, ...de 5 o 10% simplemente pueden prestar eh, lo que quieren sin ninguna retención en, en el Banco Central. eso quizás también explica porque los estados nacionales cada vez están más endeudados... ...porque están, eh, eh, sí, hay mucha oferta de prestar por parte de los bancos. Todo el dinero es eh, deuda... Quiere decir, sin deuda no existe dinero. eso es una cosa quizás para algunas personas eh, sorprendentes. Eh, el, digamos, se, se ve muy bien cuando empiezas una nueva eh, moneda, que al principio eh, todos, toda la gente empieza con una cuenta cero, con un saldo cero, y luego cuando se hace el primer intercambio, pues alguien tiene, por ejemplo, después de un, una clase de inglés tiene 15 y el otro tiene menos 15 con lo cual se ve ahí eh, muy claro que la suma de todos los saldos siempre tiene que estar cero y en teoría esto también tiene que estar en la en, la, eh, en el sistema convencional con lo cual eh, cuando los políticos dicen que eh, tenemos que reducir deudas significa que también tenemos que reducir eh, patrimonios que tenemos que reducir eh, saldos positivos no porque una ...cosa depende de otra, son las dos caras eh, de, la, de la misma moneda. Muy bien, el sistema del interés eh, es un sistema que hace que un 80% de las personas... Eh, ...va perdiendo eh, en la participación de monedas locales, mientras solo un 10% eh, va ganando. O sea que vemos que es un sistema de redistribución de riqueza desde los muchos que tenemos pocos eh, de, de, desde los muchos que tenemos poco a los pocos eh, que tienen mucho y eh, la redistribución de riqueza vía intereses es bastante más grande que la eh, redistribución a través de eh, impuestos entonces ahí yo creo que es un es un tema básico de hablar de, de intereses eh, y del, del impacto que tienen estos intereses en nuestra vida, vida en nuestra vida diaria aquí tengo una imagen que, que, está, eh, que rep representa eh, diferentes eh, hogares con sus eh, intereses eh, con sus ingresos y con sus gastos tenemos en azul eh, los eh, gastos eh, que tienen en diferentes hogares, o sea que hablamos por ejemplo aquí del, del, eh, del primero, son, eh, tienen unos gastos y por lo tanto unos ingresos de 8.000 euros anuales y por otro lado 80.000 euros. Estos son el 10% más rico y lo que vemos en rojo es el 40% de... Eh, el, el, la parte de los gastos por intereses, o sea que con cada pago que hacemos, eh, más o menos un 40% eh, eh, está dedicado a pagar intereses y intereses compuestos intereses implícitos y luego tenemos el, el tercer pilar que es la, los ingresos por participar en el de interés se ve claramente que la gente que tiene pocos, eh, pocos eh, ingresos eh, también está capaz eh, muy, muy poco capaz de ahorrar dinero por lo tanto genera muy pocos ingresos por intereses ¿no? se ve aquí en la en la 1 entonces esta capacidad de ahorrar y de generar intereses va subiendo la parte verde hasta que vemos en los, primer, los eh, últimos 10%, los más ricos, eh, son los únicos donde la parte verde es más grande que la parte roja, que quiere decir que tienen, generan más ingresos por intereses de lo que pagan. Todos los demás, o sea que eh, es la parte roja más grande, quiere decir que eh, pagan más por participar en el sistema de interés de lo que, de lo que ganan. ¿vale? Ahí creo que se ve claramente que es un sistema bastante injusto y que, sí, los, los muchos que tenemos pocos, pagamos a los pocos que tienen, que tienen mucho. El interés eh, implícito para, para alguna gente puede ser que el 40% les parece exagerado. Entonces, eh, quiero un ejemplo obvio. Cuando compramos un piso... Eh, ...digamos un piso de 100.000 euros, eh, el comprador eh, contrata una, un, un crédito y en digamos, 30 años va devolviendo estos 100.000 euros... ...más los intereses, con lo cual paga entre 200 y 300.000 euros en total para tener un piso de 100.000 euros... Esto representa un sobreprecio eh, en, la, en el ámbito de la vivienda de entre un 100 y un 200%. Antes nos parecía un 40% de sobregasto, mucho, ahora vemos en la, en la parte de vivienda, es bastante más alto y la vivienda eh, es una parte que necesitamos todos, ¿no? O eh, en la parte de que eh, con, eh, contratamos nosotros el crédito, o incluso cuando vivimos de, de, de alquiler, también el inversor que nos alquila el piso también tiene que pagar estos eh, intereses implícitos, con, con lo cual con el alquiler también pagamos estos, eh, estos sobreprecios. Eh, bueno, final, que pagamos dos o tres pisos al banco para tener con suerte uno después de 30 años ¿no? Si, si en el camino de los 30 años falla algo, nos, nos quedemos sin trabajo pues hasta esto se queda con el banco o se queda un negocio ridondo, ¿no? por eso se dice el banco nunca pierde eh, o con los intereses que pagamos y si fallamos en algún momento, pues también la casa y nos echan a la calle muy bien, otro ejemplo eh, más eh, fácil o más pequeño, ejemplo pan, vale digamos un euro para hacer números redondos. Allí también el panadero que necesita, eh, que, que quiere iniciar el, el negocio, necesita antes invertir en un horno, en el equipamiento de la tienda, en un local. También tiene... Eh, digamos unos eh, 40 céntimos del precio final del pan de un euro eh, son gastos financieros eso significa si este panadero por acceder a un crédito a 0% eh, de intereses o eh, tenía un crédito en moneda local en, en ecos el mismo pan puede llegar a costar solo eh, 60 céntimos allí vemos el potencial que tiene tanto la moneda local como un interés a 0% de interés, lo cual eh, tenemos en, un, eh, en una cooperativa de, de um, autofinanciación eh, en, en red, en la, en la cooperativa integral. Eh, ahí es la posibilidad de obtener créditos mixtos, tanto en moneda local como en, en euro, a 0% de interés. La economía local, eh, perdón, la economía real... En, la, en la, lo que vemos, el 98% del flujo financiero que cada día se mueve por el mundo eh, está eh, eh, circulando en esferas especulativas, sean derivados, sean intercambio de monedas extranjeras simplemente para, para buscar el, el, el profit. Solo un 2% de toda la moneda que está fluyendo al, al día eh, ...está dedicado a, eh, a la economía real, quiere decir, para cubrir necesidades reales, solo un 2%. Cuando hablo de eh, necesidades reales, hablo de comida, hablo de, de un techo, hablo de educación, de salud y demás cosas. ¿vale? Y claro, si vemos que solo un 2% eh, de la, del dinero que fluye... Eh, cubre las necesidades reales eh, surge la pregunta cómo podemos aumentar nuestro poder adquisitivo ac cómo crear más liquidez y una respuesta es eh, eh, por sea crear una moneda social eh, bueno un poco la explicación de, de la creación del dinero eh, quién crea el dinero no? mucha gente bueno eh, poca gente en la calle eh, sabe cómo se, cómo, cómo se crea el dinero mucha gente está hablando del dinero de precios, de ostras no tengo dinero pero muy poca gente sabe de dónde viene el, el, el dinero la mayoría cree que, es, que se crea el gobierno o los, el banco central de hecho el banco central solo crea un 5% un 95% de todo el dinero crean los bancos comerciales al darte el crédito, como hemos dicho antes a las eh, personas individuales, a las empresas y a los eh, estados nacionales y al, al, eh, lo interesante es que el crédito emitido por estos eh, bancos eh, supera en 10 eh, veces más de lo que está depositado por otros clientes en el mismo banco. O sea que dan 10 veces más de crédito de lo que está depositado en, en, en los bancos, lo cual es una... Sí, un, un, un fraude bastante grande, pero es legal. O sea que el, los, bancos solo están, um, los bancos solo están obligados de tener un 5% eh, de lo que prestan en una cuenta suya del Banco Central. Y, claro, esto es una, bueno, un, un caso bastante grave, pero es legal. ¿Y por qué crean los, eh, los bancos eh, el dinero? ¿Y por qué dan, dan créditos? Pues simplemente... Eh, para asegurarse que durante X meses o, o años hay eh, se crea un flujo de eh, intereses hacia el banco. Esa es la única, la única eh, razón de dar créditos, para, para crear un flujo estable eh, de, de intereses. Con lo cual, los bancos, cuando tú quieres eh, terminar de pagar antes tu, tu, tu crédito, devolver esto, no están interesados porque ya están pensando en alargar al máximo este préstamo, digamos, el, el tiempo, para aumentar los intereses, el flujo de intereses. Muy bien. Ahora, eh, la moneda social, pues, eh, ¿para qué se usa? Se usa en redes de intercambio, para intercambio de bienes, servicios y conocimientos. Quiere fomentar actividades más éticas, más sociales, más eh, ambientales. Eh, Quiere también fomentar eh, relaciones más eh, cercanas, más, eh, más humanas entre las personas en los barrios. De hecho, en los barrios eh, tiene que funcionar la moneda local, porque donde hacemos nuestras compras eh, en el día a día es en los barrios. ¿no? Pocas veces salimos de, de los cuatro o cinco eh, manzanas donde vivimos, allí estamos todo, haciendo todas esas eh, compras, y allí también tiene que funcionar esta red de confianza que se quiere crear con una eh, moneda local. ¿Vale? Entonces, hay que dinamizar eh, las monedas locales eh, en, en los barrios. Um, sí. Esto también quiere eh, eh, crear una economía más local, más regional. ¿no? Obviamente, no todo se puede crear en, la, en esa manzana, sobre todo en las grandes ciudades, hay que eh, cooperar también a nivel eh, regional con algunos productores que viven en las afueras de la ciudad y que ellos producen lo que más necesitamos que es la comida ¿no? en la ciudad misma casi nadie se dedica a bueno nadie se dedica a, a producir comida cuando esto es lo más necesario. ¿no? Um, la moneda local se usa para satisfacer necesidades reales. O sea que tenemos mucho en las monedas locales el enfoque hacia las necesidades y no tanto como en la economía normal capitalista a, eh, a crear ofertas para interesar para a la gente y decir, mira, esto es hoy de oferta, compra esto y te hago feliz algunos minutos, algunas horas. ¿no? Estamos más, eh, hacemos más hincapié a preguntar... Cuáles son las necesidades y cubrir necesidades. Eso es un, una, una diferencia bastante grande. Y claro, con la moneda local la idea es crear una economía alternativa al euro y esto sin interés eh, implícito. O sea que la moneda local, la moneda eh, social, la moneda complementaria siempre eh, funciona sin interés. O sea que a un interés cero. Muy bien. Eh, Quiero explicar un poco sobre los eh, círculos concéntricos de, los, de la economía solidaria. Conocemos eh, en las eh, familias eh, la economía de regalo, o sea que a una madre nunca les, se les ocurría al preparar el, el desayuno eh, poner aquí una factura a su, a su hijo, nos parece ridículo, ¿no? O sea que ahí hemos llegado al, a la confianza eh, de que nos, eh, y, y no hace falta una... Una, una factura o un, un, un pago en, en la familia y, y con las amistades más cercanas eh, reina la gratuidad la economía de regalo luego tenemos eh, eh, en una charcha, en una red más más amplia tenemos el intercambio directo eh, yo te doy tú me das ¿vale? luego eh, eh, eh, queremos que la moneda local eh, eh, ...se usa en un espacio entre medio de, la, de los euros y de los eh, intercambios directos... ...o sea que donde los intercambios directos no son posibles, ¿no? No siempre es in, eh, posible de que cuando tú quieres algo de una persona... ...que este alguien también te puede satisfacer unas necesidades tuyas... Eh, ...para esto se ha creado una moneda social para hacer posible un intercambio entre, entre tres. Lo que queremos es que la moneda local no como al intercambio directo, pero que va eh, haciendo eh, espacio eh, donde, an, donde ahora se usa la moneda convencional, que es el euro. ¿no? O Así sea que la moneda local como terreno al euro y no al intercambio directo. ¿Qué tipos de monedas sociales tenemos en Barcelona? Tenemos el Ecosol, eh, que es una moneda eh, entre cooperativas. Eh, tiene la página web mercatsocial.cat, usan el sistema de la plataforma de ciclos y os recomiendo el fin de semana está en barcelona en el barrio san andreo hay una feria de economía social donde se puede ver perfectamente cómo eh, puede funcionar una moneda local o sea que allí todas las cosas que se compran se compran en, en ecosoles y eh, se puede si la gente no dispone de ecosoles se puede eh, cambiar ahí euros por por ecosoles ...que luego pueden ser gastados allí mismo o luego eh, pueden ser cambiados a moneda virtual... ...y luego se pueden hacer compras eh, a través de la página indicada MercatSocial.cat. La segunda moneda social es el ECO de la Cooperativa Integral y de la ecocharcha Funciona con la, eh, con la plataforma del CES, CES.org.za, eh, donde hay más información. Luego existe el minuto... Eh, Allí el, el, el, eh, el portal ha cambiado, ahora es minutocash.org, eh, ahí se puede tener más información y como hemos dicho antes, eh, otra moneda, bueno para mí de hecho es una moneda, eh, es la hora que usan los bancos de tiempo. Eh, estos sí existen en muchos barrios. Existen, eh, en Gracia existen 400 eh, o 500 personas que, que intercambian eh, allí servicios. La gran pega de los, eh, barra, de los bancos de tiempo para mí es que solo están pensados para servicios. O sea que cuando, vemos, cuando miramos el día a día, lo que más necesitamos son productos... Eh, es comida es un techo todo esto son productos y allí no entran los los bancos de tiempo eh, lo cual es una es una pena pero lo que se trabaja mucho y esto eh, ha dicho xavi antes ya es la es la mm, la confianza o sea que empiezas con una pequeña confianza luego a través de varios intercambios vas desarrollando con, confianza con los participantes en esta red hasta que al final te puedes imaginar de eh, Incluso dar a una persona allí eh, tus llaves cuando te vas de vacaciones y necesitas que alguien se rega las plantas. ¿no? Esto es ya casi máxima confianza, aparte de dar tu niño eh, para que alguien lo, lo cuide, porque es lo más precioso o lo más, eh, el, el, bueno, el, el valor más grande que todos los españoles tenemos: ¿no? el, el piso. ¿Cómo se obtiene moneda social? Eh, hay cuatro maneras, aportando servicios y eh, productos a la red, los eh, llamados prosumidores, que tanto producen como consumen. Luego se puede cambiar, hay euros en una oficina de cambio eh, a moneda social, lo que hacen los llamados consumidores. Luego damos a cada eh, miembro eh, un saldo negativo limitado, que suele eh, ser entre 50 y 100 ecos. Esto, otra vez, eh, sin intereses, por lo tanto, no es, un gran, no es un gran riesgo de endeudarse, ¿no? Y vamos bastante tiempo a explicar a la gente que una deuda no es una cosa eh, negativa, ni una cosa que hay que tener miedo, porque, como antes hemos dicho, eh, la suma de todos los saldos en una moneda local debe ser cero, con lo cual deben haber gente con un saldo positivo y otra con un saldo negativo, ¿no? Entonces, eh, este, este miedo al no, no tener interés, eh, la dura no, no tiene razón. Además, los cantidades son bastante pequeños. hablamos de hasta menos 100, no hasta menos 100.000, como en el caso de las hipotecas. ¿no? Y la, la cuarta posibilidad es... Eh, eh, digamos, la cuarta posibilidad de obtener moneda local es mirar las listas de, de necesidades en el CES o a, a través de listas de correo donde gente dice yo necesito tal cosa y cuando tú puedes responder a esas necesidades, eh, eh, puedes por un lado cubrir esa necesidad de la, de la persona y por otro lado eh, ganar eh, moneda local tú mismo. ¿vale? Esas son las eh, cuatro posibilidades. Debilidades eh, que me han pedido, eh, también decía, pues de momento hay poca oferta de, de alimentos eh, y otros eh, productos necesarios, eh, esto ahora se intenta de cambiar, hay, hay cosa, eh, productos no perecederos por ejemplo aceite, arroz, eh, harina que se puede comprar eh, una vez al mes, eh, también hay cooperativas de consumo que funcionan con una parte en moneda local, o sea que siempre se habla de una pequeña parte, un 10, un 20, un, un 30% que puedes eh, pagar en moneda local, el resto debe ser en euros. Se ve que es, eh, la moneda local es, un, sí, es una transición, ¿no? De 100% dependencia al euro, poco a poco, de independizarse del euro y eh, depender más de otras monedas. Um, como antes hemos dicho, una debilidad es eh, que la necesidad de que eh, alguien o algunos tienen que tener deudas no es entendido. ¿no? Trabajamos en esto para que, para que la gente entienda cómo funciona el dinero y que el dinero de unos significa la deuda de, de otros. Eh, Mucha gente también piensa que el euro es eh, un medio de intercambio neutral. Antes hemos visto que el euro es mucho menos, eh, digamos, es, es, es, es eh, nada de un in intercambio neutral. Siempre va eh, perjudicando a los que tienen pocos y va eh, eh, enriqueciendo a los que tienen mucho dinero. Otra debilidad es que el CES 1.0 que usamos de momento no es software libre, eh, la versión 2.0 eh, sí va a ser tiempo libre, se está programando eh, y con esto eh, quiero terminar las, eh, las debilidades 2 eh, la mayoría son voluntarios sin sí, esta página y luego termino la mayoría de los voluntarios eh, son voluntarios ver, eh, cuando en bancos eh, los puestos eh, son pagados y, y bastante bien pagados eso es una debilidad que tenemos y por esto no hemos crecido eh, tanto en intercambios como eh, queremos. El uso de la moneda social eh, eh, implica también cambiar hábitos, salir de la zona de confort hacia un extra, eh, un extra esfuerzo para encontrar esa tienda que, ofrece, eh, que, que acepta el pago parcial en moneda local. Eh, también la, una debilidad es la dificultad de comunicar eh, que la demanda es tan importante que, eh, que la oferta o sé sea que mucha gente pone ofertas pero poca gente realmente eh, de, demanda en el sistema y solo las demandas son activadores en una eh, red de intercambio o una eh, moneda local y luego explicar que pequeñas deudas o sé sea que saldos negativos sin intereses no es algo malo ¿vale? Pues eh, con esto eh, termino y si luego hay más eh, preguntas, bueno, lo podemos hacer ahora y más, bueno, el, el lunes si tenéis um, ganas de ver una versión un poco más amplia, cada lunes en aureas eh, a partir de las 11 eh, estoy dando ese taller un poco más amplio. Muchas gracias. ¿Vale? Preguntas para Xavi o para Stefan? English English. I can make a question in English or Italian, as you prefer. Yo prefiero inglés. I I would prefer English. Okay, sure. Um I would like to ask if uh, there will be uh widespread usage of an alternative currency. What are the plans when uh, the, um, the government forces the acceptance of the um, national currency? At least in Italy and in other European countries, you can't refuse to accept as payment uh, euros. It's illegal to, to refuse euros. Uh, so, que me gustaría preguntar si if algún plan en case uh, some sellers would, would prefer the alternative currency over the uh, forced currency. Pues... Uh, sí. Igual recogemos... Vale. ¿Recogemos? Sí. sí. Es muy práctica la, mi pregunta. ¿Quién emite los e al principio esta moneda? ¿Quién la emite? ¿Y si hay un unas reglas de control, control para que haya un tope, entiendes? Ya que no se está centralizada, ¿cómo se generan los, las monedas? Yo quería preguntar eh, si podéis calcular cuánto, cuánto es el equivalente en euros que movéis en moneda social, cuántos euros hacen falta para mover toda la moneda social que movéis. Si va al 20%, si la moneda complementaria es... De... Vale. Si puedes hacer esta correlación. Hola, mi pregunta iba para Javier. Eh, las bitcoins, además de utilizarse para intercambio de bienes materiales o digitales, hay empresas que ofrecen servicio de, de cambio de divisa uh -huh. y las oscilaciones del valor de cambio con el dólar son pasmosas, ayer en tres horas perdió un 20% de valor y bueno, que es muy difícil de predecir hasta qué punto el bitcoin se está utilizando como intercambio de bienes eh, inmateriales y hasta qué punto no se abre un nuevo mercado de divisas para especular con ella uh -huh. y por otro lado, si existe algún tipo de posicionamiento oficial con respecto a es, al uso de esta moneda por parte de la Comisión Europea Eh, yo tengo una pregunta un poco tonta quizás, este, es, es para vos. Eh, recién decías digamos, que el, el banco de horas eh, solamente eh, se pueden dejar horas a cambio de servicios, este, pero básicamente digamos, todo producto también necesariamente tiene trabajo detrás de sí, digamos. o sea, efectivamente es un servicio, básicamente eso es lo que bueno, nos enseñaba un poco la teoría marxista, ¿no? la fetichización de la mercancía que borra digamos, el trabajo socialmente requerido para fabricar eh, cualquier mercancía, digamos, entonces... No se puede pensar digamos, este, que el hecho de destinar horas también puede llegar a servir eventualmente para la fabricación de productos pensándolo que el, digamos, o sea, esa fabricación de productos es un trabajo y por lo tanto es un servicio. Un poco complicada me quedó. Bueno, muchas gracias de verdad a los dos por la presentación. Me eh, eh, parece que ha hecho un una presentación muy resumida. Eh, bueno, surgen muchas cosas, pero algún, un par de preguntas así como más técnicas, si, si queréis, para no entrar mucho en la abstracción. Bueno, Estefan, tú decías que el 2% de la moneda oficial se usa en intercambios reales, le llamaban, ¿no? En, eh, para cubrir necesidades reales. Sí. Y el 98% hablabas que se utiliza en mercados especulativos, derivados y tal, pero... Cuando Creo que no es tan anecdótica la pregunta Cuando hablamos de COP57 O de cooperativas de crédito eh, La metes en el 2% Entonces No en el 98 ¿Me entiendes lo que te sí, digo? Sí, sí, vale. sí ¿Servicio financiero, ético y solidario? Vale sí. eh, um, bueno, bueno, esta no es la mejor ya te la hago después en privado eh, que Tengo entendido que La moneda, por lo menos en Cataluña Y por lo menos el ECO tiene equivalencia con euros sí a mí me gustaría saber cómo ese mecanismo de equivalencia se escapa de la especulación y eh, eh, bueno ya te lo dejo vale tú? Sí, vale tema bitcoin eh, tema bitcoin a mí me interesa más por eso he hablado de, de la fuente de la confianza es decir, cómo crear, porque hay otros modelos que están detrás, Freecoin, que es una que, que se desgasta para que no haya intereses, sino más bien al inverso y fuerte de intercambio o Replay que pretende ser esta supramoneda ¿no? que sirva como intercambio de todas a mí me parece que Bitcoin nos ha sorprendido a todos tanto que aunque esté prevista cuántas unidades monetarias va a haber 21 millones de Bitcoins eh, al cabo de los años nadie sabe muy bien cuál va a ser su valor real entonces efectivamente yo creo que hay mucha gente que acumula que desde luego una moneda que nace de cero, ha de crear sus propios canales, aunque sea peer-to-peer -peer y la puedes tener en tu máquina, parte de la clave han surgido mercados para intercambiar que estamos viendo el valor de una moneda básicamente es que sea aceptada, alguien lo decía que un euro no se puede rechazar un bitcoin sí que lo puede rechazar de momento ¿no? Entonces, Bitcoin se está imponiendo por la fuerza de los hechos, no porque nadie la ampare, sino que a medida que más gente la utiliza y a medida que más gente empieza a ver que, que es intercambiable y que es líquida, la, la empieza a utilizar. Yo creo que también, no sé, ha sido muy interesante el cierre de Silk Road, de este lugar, sabéis, de, de venta de drogas, ¿no?, peer-to-peer, -peer, donde eh, las primeras noticias fueron un poco como las primeras noticias de Internet, ...aquellos titulares de periódico de, de, de finales de, de los, los segundos noventas, ¿no? ...donde decían prostituta muerta que navegaba por internet... ...y eran dos cosas diferentes, es decir, una cosa es que navegara por internet... ...o hiciera calceta y la otra tal, con Sirrota ha pasado lo mismo... ...representaba al final el 5% de la circulación de bitcoins del momento... ...y bitcoin ha salido igual de fuerte. Entonces, yo de bitcoin me quedo con que... Podría ser que fuera la ganadora, pero sería muy raro. Es decir, pasa muy pocas veces que la primera vez que se plantea algo eh, salga bien a la primera. Entonces, efectivamente, yo creo que aún es, siendo fuerte en su raíz, estamos aprendiendo todos a manejarnos como, con esto. Gracias. Gracias. Pues eh, para mí lo de Bitcoin también es, es eh, la mejor... Eh, lo mejor de Bitcoin es un, un aprendizaje y lo, eh, ver que existen criptomonedas y luego mejorar a partir de allí vemos con Frycoin, vemos con Litecoin eh, ver cómo eh, mejorar luego las condiciones para, para eh, poner algo, algo guapo, ¿no? o así sea que la mejor, sí, lo mejor de Bitcoin es eh, aprender y luego crear eh, bit, criptomonedas con otras eh, condiciones um, lo del re, eh, refuse, el no aceptar el, el euro, o sea que eh, cómo eh, se hace cuando un, una persona insiste en pagar euros, o sea que la cosa no es re, eh, rechazar los euros en una tienda, por ejemplo, pero... Eh, añadir también la posibilidad de pagar en moneda local ¿vale? o sea que el, el, el concepto es otro no no decía pues aquí solo se, se aceptan moneda local pero de tener una segunda oferta y decir aquí también aceptamos eh, moneda local aparte del euro porque obviamente un 95 99% de las personas eh, lo tienen en su en su bolsillo lo que proponemos con la moneda local es que tú pones eh, un poco más diversidad en tu monedero ...aparte de euros, también tienes ecos... ...unos ecosolos, unos eh, bitcoins... ...unos eh, litecoins... ...simplemente para tener más diversidad... ...porque más diversidad puede ser más riqueza... ...cuando pensamos que... Eh, ...un día el sistema de euro... ...puede ir a la mierda, ¿no? Entonces está bien de tener... Eh, ...estas estos relaciones con gente... ...que eh, acepta otras monedas... ...para seguir eh, comprando... ...y pagando eh, lo que tú necesitas... En, ...en el día a día, ¿vale? Si tú solo dependes de una moneda... ...estás eh, poniendo todos los huevos en una cesta... ...con lo, eh, lo cual no es, muy, no es una decisión muy lista, ¿no? Vale, o sea que no es de rechazar euros ...simplemente aceptar moneda local. ¿Quién, quién la emite? Eh, ¿Y quién pone las reglas? Pues eh, la, la emisión de la moneda local... Eh, ...la emites la tú. Eso por, para algunos sonar muy, muy raro... ...pero tú simplemente poniendo eh, una oferta... En, ...en la moneda local y que alguien luego te contrata con tu oferta, sea producto o sea servicio... ...de esta manera ya tienes, eh, has generado moneda local, la cual también luego puedes gastar. O, como he dicho antes, tú eh, al, al entrar en, la, en una moneda local puedes pedir... Eh, eh, cosas, servicios, productos para, para satisfacer supuestamente tus necesidades y entonces también eh, imitas pero eh, hacia un saldo negativo, ¿no? Como, como, no tienes, como tienes al principio eh, cero, cero ecos, cero, cero unidades de moneda local, al pedir algo tú automáticamente auto, vas al, a un saldo negativo. Y vas emitiendo a otra persona, eh, por lo tanto, eh, monedas locales, ¿no? Si tú estás en menos 15, el otro está en más 15, por ejemplo. Eso es también una emisión de dinero, ¿vale? ¿Quién pone las reglas? Pues eh, se entiende que estas eh, monedas locales eh, están formadas por comunidades que son, que eh, funcionan en el mejor de los casos en asamblea. Por lo tanto, eh, las reglas las pone la asamblea, la, eh, las pone, por ejemplo, los límites de endeudamiento, que de un momento la, las asambleas aquí en, en Cataluña y en Barcelona lo han puesto en 50 y en 100, pero esto no es una, una regla fija, lo decide la asamblea y lo puede cambiar. Además, tenemos la posibilidad, si algún, eh, alguna persona quiere crear su... Eh, su un, un autoempleo y necesita eh, un, un crédito más amplio, también la asamblea pudo decidir de aumentar esta, este crédito, porque con, obviamente con 100 o 50 ecos, ah, un eco es un euro, ¿no? Eso era otra pregunta, o sea que es 1 1 Claro, con 50 o 100 ecos, euros, eh, haces poca cosa. Entonces, cuando tú necesitas, eh, cuando tú quieres crear un autoempleo y necesitas eh, preparar, Hacer eh, eh, trabajos preparatorios para empezar, como eh, sea pintar eh, la tienda o lo que sea, necesitas obviamente más, más eh, ecos, un crédito más grande que pueda ser aceptado o no eh, por la asamblea del, de, de la comunidad. vale eh, Vale, eh, otra pregunta, había eh, centralizado, bueno, esto es un poco eh, parecido, no es centralizado, lo que está centralizado es el sistema eh, el, del, del CES, o sea que hay un servidor donde está funcionando este software, pero luego hay múltiples grupos, cada, cada persona por, eh, o digamos, cada grupo ...de intercambio que ya funciona por abrir un grupo nuevo... ...tanto en el Ciclos como en el, en el CES, ¿vale? Entonces, y ahí se ponen sus propias reglas... Por, ...con lo cual entiendo yo que es bastante descentral... ...la única cosa que es central es la plataforma... ...pero incluso eh, tengo ejemplos aquí en Cataluña... ...de gente que, hace, que ha creado una moneda local... ...por ejemplo en Villanova y la Geltrú, las eh, turutas que funcionan con su propio eh, sistema eh, informático, también la ecocharcha de Alt ha creado su propio eh, software, con lo cual no, no es necesario usar uno de los dos eh, softwares, se puede crear uno mismo, con lo cual ni eh, la, plataforma es, ni la plataforma es central, ni el funcionamiento es central, todo es bastante eh, eh, descentral y, eh, repito, eh, gestionado por una asamblea. Muy bien. La, um, había una pregunta aquí con los trabajos, que, que venía aquí con, la, con el jersey rojo, que no entendía muy bien, algo de trabajo y uno, no sé si lo puedes resumir y, y repetir otra vez, eh, mientras, eh, o sea que coge otra vez el, el micrófono para aclararlo, es que no me ha quedado claro. Um, sí. de Marx, ahora vemos si lo arreglamos. Sí, eh, la bueno la relación euros ecos eh, normalmente es de uno a uno, o sea que un euro equivale a un eco. Lo que pasa, eh, pedimos a la gente de reflexionar y no poner en los en sus eh, anuncios de ofertas eh, simplemente el mismo precio que precio que piden en el mercado de euros en ecos. ¿Por qué? Eh, Entendemos que el, el, los precios en ECOS tienen el potencial de ser más barato, ¿por qué? Porque si tú empiezas tu proyecto eh, con un crédito en moneda local, con lo cual no necesitas pagar estos gastos financieros, con lo cual hay un margen hacia abajo eh, que puedes abaratar los, eh, estos precios de un producto o de un servicio porque no pagas eh, gastos financieros eh, eh, de, un, de un crédito, ¿vale? Sí. ¿Cómo evita eso vale. la... Vale. cambiar ecos a eh, No, ah, eh, muy, muy buena, muy buena, eh, eh, muy, muy buena, sí, muy bien. Eh, no se puede cambiar los eh, ecos eh, que una vez existen en euros, con lo cual, y como no hay posibilidad de ganar intereses eh, con los ecos, pues ahí hay poca posibilidad de... Eh, de hacer especulación ¿no? porque solo se puede cambiar de euros a ecos pero nunca al revés ¿vale? excepto eh, pequeñas excepciones por ejemplo en mercados en mercados, um, en mercados um, presenciales eh, donde los productores eh, pueden cambiar un 75% otra vez a, a euros y el resto debe ser en, en, en ecos en, en, en ecos virtuales pero en la, en la práctica solo se cambia de, en, en una dirección. Sí, y ahora, por favor, la pregunta otra vez, no, resumida. Eh, sí, eh, básicamente la pregunta es si eh, la fabricación de un producto no es a su vez también un servicio, digamos, por la cantidad de tiempo que se requiere para fabricarlo. El producto, bueno, es, es al revés, ¿no? O sea que cara, eh, muchos servicios que se, que se eh, intercambian, ...también tienen, eh, contienen una parte de un producto. Por ejemplo, si tú vas a un dentista, eh, un intercambio que he hecho una vez... Eh, ...la persona, el dentista, no puede ofrecer un 100% del servicio en moneda local. ¿Por qué? Porque implica que tú antes has comprado una máquina... ...que alquilas una oficina el, o un, un, un laboratorio, un, una habitación... ...que también tienes que comprar el, el material, todo eso, tanto el material... ...como la máquina, lo tienes que pagar o incluso financiar la máquina en euros... ...lo cual no te permite eh, cobrar todo en, en moneda local o en, en, en horas. Tienes, por ser la parte de, realmente de, del trabajo... ...pero el material siempre tiene que ser eh, cubierto en moneda local, ¿no? Perdón, en, en euros. Yo creo que a raíz de todo esto es interesante ver dos tipos de movimientos. Por una parte están las monedas alternativas tipo Bitcoin que pueden desplazar a la moneda legal y después yo creo que están las monedas complementarias, las monedas locales y sociales, que lo que hacen es complementar a las monedas de, de curso local. De hecho, las que funcionan mejor, como el Bristol Pound, por ejemplo, consiguen pagar parte de los impuestos en, en, moneda, en moneda local, el alcalde cobra en moneda local, luego se lo gasta en photocop, vale. pero pretenden complementar la economía. Bitcoin establece un sistema realmente paralelo. Cada uno hace su función, por eso yo creo que de este cambio económico estamos viendo muchas maneras diferentes de resolver la ecuación. At the so they are not taxable and any transaction through a cryptocurrency is not subjected to vat or any other tax uh, are you aware of any project uh, or plan to uh, control cryptocurrencies even if only on theoretical plan in spain or in any other country mm -hmm. está claro like in the united states there are mm -hmm. some plans uh, mm -hmm. about bitcoin Está claro que los bancos centrales empiezan a interesarse y aquí tuvimos la oportunidad con Albert Cañigueral, que está allá de hablar con una persona de, del Ministerio y todo este fenómeno aún les pilla muy lejos. O sea, legalmente, si tú vendes en Ecos, tendrías que pagar impuestos en euros, por ejemplo. Pues bueno, de momento no les preocupa. Y lo único que les preocupa, que es un poco lo del TVO y lo de la prostituta de navegar por Internet, es que parece que en Bitcoin se vendían drogas. O sea, toda la preocupación no es eh, la estructura o el depósito de la confianza o la velocidad de crecimiento, sino eh, que hay unos cuantos que en un rincón la usan para algo que no conviene. Sí. Ajá. Ajá. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, nada, con esto damos por finalizado el FC Forum de este año, esperamos que hayáis recogido mucha información que os sea útil en vuestras luchas cotidianas y nos vemos el año que viene. Hasta ahora.